Arts Roca Rico Creatividad Roca Rico Creatividad Arts ¡Perfecto! Mi seña es esta. Mi nombre es Luis Rico. ¡Hola! Mi seña es esta y me llamo Kelly Roca. ¿Me puedes imprimir el rompecabezas? ¿Uno nomás? El que te envié. Ok. En Arts Roca Rico Creatividad tenemos cuatro líneas de productos. La primera es material didáctico como juguetes didácticos adecuados para cualquier edad, tanto niños como adultos. Además, para personas con multidepsi Son apoyos para el proceso educativo. Además, si los maestros o modelos lingüísticos, proponen algún material didáctico, con mucho gusto lo realizaremos. La segunda línea de productos son materiales personalizados, como gorras, mugs, Carátulas en madera, bases para celular, carcasas para celular, camisetas de cualquier color, cobijas, delantales, en fin, diversidad de productos, relojes sin importar su tamaño y más. La tercera línea de producto son diferentes marcadores para la realización artística, además formación en cursos de diferentes letras y dibujos. La cuarta línea es caja sorpresa. Nos pueden pedir, por ejemplo, desayunos, con MOOCs, carátulas, en fin, para regalar a la pareja, de cumpleaños, algún familiar, etc. Si están interesados en comprar nuestros productos, pueden ponerse en contacto en el siguiente WhatsApp. Recuerden apoyarnos en nuestras redes sociales dándonos like y compartiendo nuestras publicaciones. Allí pueden ver en Facebook e Instagram todos nuestros productos. ¡Chao!